Sí, claro, somos un grupo, hola a todos, somos un grupo de varias personas que trabajamos en este juego desde el área de narrativa, música, eh, programación, arte eh, y diseño, entonces creo que les comparto la pantalla mejor. Ah, oh, perfecto, ya les... Eh, ¿Ya me avisas cuando empiezo? Ya, <risa> yeah, perfecto. Entonces, lo cargo por acá. acá? Agua? ¿Me confirman que esté compartiéndose? <risa> perfecto. Perfecto, perfecto. Bien, como les decía, este, este proyecto fue desarrollado por varias personas. Desde el área de programación eh, nos, nos ayudó Fede Álvarez. En la parte del, del arte, en su mayoría fue Gabriela Moreno, yo hice un poco, que colaboré también ahí. En cuanto a sonidos y música nos ayudó Josué Jaramillo y narrativa Jonathan Villamar. Eh, Bien, un poco una pequeña anécdota, ¿no? Pensamos que el juego era para, como saben ser las jams, para dos días, entonces nos apuramos mucho de, de los dos primeros días, pero bueno, ya lo solucionamos de eso y nos dio un poco de tiempo para seguir. Bien, entonces les déjenme ver aquí, les en este momento pausé el sonido por la transmisión, pero si sí quisiera que se tomen su tiempo para, para, para jugarlo y, y, y si pueden usen audífonos, que creo que es, es mejor. Y vamos a empezar con el juego Hay eh, una historia que, bueno, queremos que ustedes la, la, la descubran Entonces vamos a pasar un poquito rápido con eso Para que ustedes mismos la jueguen y si quieren profundizar más, ahí está Bien el juego principalmente nace eh, con el diversificador de fake news y también con esta idea del hide and seek de la llama. Entonces, entonces lo que les podemos decir es que está bastante yeah, inspirado yeah, en... No sí. plays, y bueno, en oh, este es oh, estético no. un poco low fi también. Hay varios varias objetos que pueden que están dispersos aquí, que pueden contar un poco más de la historia. Eso ya lo, lo dejamos para ustedes. Y la mecánica principal, como les digo, se, es bastante... inspirado de Papers Please, nos, creo que a todos nos gustó ese juego, todos los que participamos aquí. Entonces, en, creo que hay un doble señal si sí, alguien está con micrófono. Mm. Ya, bien, entonces de la parte izquierda tenemos, tenemos, tenemos como todas la, las noticias que debemos filtrar. Nuestro trabajo es identificar cuáles son falsas y cuáles son como verdaderas. Tenemos muchas noticias, tómense su tiempo para, para leerlas, tenemos sí. muy divertidas. Y básicamente la mecánica es esa: por ejemplo, eh, una noticia. Y para identificar si es eh, fake o no, podemos ayudarnos de la herramienta de buscar. Vamos acá al buscador y tenemos, tenemos varias noticias. Con esto entramos en, en alguna, por ejemplo, no sé, vamos a esta última. Y tenemos que comparar el, o intuir si la dirección, si el source de donde eh, tenemos la noticia real correcto o no, y además comparar las fechas. Por ejemplo, esta es la del 15 del 05 del 21 y esta el 06 02 del 20. Entonces aquí ya hay una incongruencia, por lo que tendríamos que, que quitar, eh, filtrar esta fake. Por alguna razón, quizá esta no era la noticia correcta, entonces tenemos un primer error. Y básicamente, nuestra mecánica principal es esa. Aquí vamos buscando alguna más y le filtramos o no, aquí acertamos en una, eh, no sé, fallamos en otra para, para ir más o menos entendiendo cómo funciona el juego. Y, ya, y cuando hay ciertos errores, empezamos a tener consecuencias de esa, de esa acción. Por ejemplo, tenemos, eh, te, eh, filtramos noticias que eran fake y tenemos aquí unas primeras consecuencias. Seguimos eh, filtrando y tendremos, y tendremos más consecuencias. Bueno, en esta le pero básicamente... Eh, es, es Vamos identificando las noticias. Y aquí tenemos otro, otro evento del juego. Algo está pasando. Y como les, hay otro momento que quisiéramos que lo descubran ustedes en la historia, eh, con ciertos elementos que están por aquí regados, para que vayan entendiendo de qué trata eh, la segunda capa de, de nuestro juego. Y básicamente este es Alternative Facts Detector. Vayan a jugarlo. Denos sus opiniones y, y disfrútenlo mucho. Eso sería todo de mi parte, muchas gracias. Ah, también, hice un hilo en Twitter desde el 29 como súper corto sobre, sobre el proceso, con unas capturas de, del equipo también. Entonces, si quieren, eh, pueden ir ahí y ya les comparto el link. Y también tenemos nuestro, nuestra página en, el, en la Jam, Subido el Juego. Y eso sería todo esta vez. Sí, en código, vamos, vamos acá, en código eh, es Fede Álvarez, todos los créditos están, están al, en el inicio de juego en la pantalla de título, y los tenemos aquí. Y si quieren revisar su trabajo, son, son una máquina, está aquí Fede Álvarez, Gabriela Moreno, tenemos el link de Insta, bueno yo, pues en mi Twitter ahí, eh, josué Jaramillo que nos ayudó con, con la música, y Jonathan Villemar eh, en la narrativa. Gracias. Eh, disculpe. Bueno, es que estaba conversando con mi compañero. Parece que yo iba a enseñar, pero este estaba. Yo, yo no puedo. Yo iba a enseñar, pero no puedo enseñar porque está. No sé, problemas con internet. No puedo dejar el archivo completamente. Está. Bueno, ahora se, se está compartiendo ya la pantalla. Ya. El juego que nosotros. Hicimos, te en la idea de que es un anciano que está sentado en su habitación y ha perdido, ha olvidado todo lo, que le, lo bueno que le ha pasado en la vida. Entonces, la idea principal es que hay que ir al álbum de fotos del anciano y desde allí comenzar a, a ver a participar en los recuerdos que tiene, pero a modo de minijuegos. El objetivo final es tratar de conseguir la mayor cantidad de recuerdos, y eso desbloquea un, un final. Tuvimos unos cuantos problemas por cuestiones de asignaciones de la universidad, pero... esto es lo que tenemos. No sé si se escuchará muy alto el sonido, no sé si se está transmitiendo. aquí como se puede ver están objetos pero están bloqueados no quiere pensar acerca de lo que representan y ahí están las memorias que tiene, que se va haciendo como tipo minijuego en este de aquí hay que ir presionando las teclas que aparecen Bueno, si se consigue pasar el minijuego, entonces el objeto ya aparece como habilitado y muestra de qué se trata, más o menos la, el recuerdo. Y se puede acceder al siguiente, que en este caso es el de la adolescencia. El juego... Si se falla, se elimina el recuerdo y ya no se puede volver a acceder. Y ahí se sigue avanzando la historia. Ahí, dependiendo del número de fallas o de aciertos que se tenga, hay un final diferente. Y eso sería todo. Ya, yeah, este está hecho en Godoc y los dos primeros minijuegos son básicamente lo mismo, solo que en diferentes, eh, las condiciones son las mismas. O sea, sí, se va generando al azar, las notas, y hay que hacerlas coincidir con las inputs del teclado. Ya. Yo me estaba encargando de la parte de la programación y de mi compañero del de arte, pero surgieron algunos imprevistos porque, por ejemplo, a él enviaron unos deberes de inteligencia artificial, entonces no pudimos completar a tiempo la, el arte final. Lo que se ve ahí es, son playholders que estaban para ir haciendo la programación. hace sprite y ese que se ve ese dibujito ahí al final es en click studio que eran la mm. <muchas> muy interesante ha estado el evento aprendí aprendí bastante en estos días <risa> bueno por lo menos en mi, en mi opinión sí. eh, respecto, tenía tiempo. Eh, en mi opinión, con respecto, a, sí, sí, con respecto a la otra ya en que participamos, eh, creo que pudimos manejar el proyecto mejor que la otra vez. Creo. Que claro, que la otra vez estábamos en vacaciones y esta vez en, tam, estamos en plena. Bueno, yo por lo menos estoy en plena, plen, en plenos trabajos finales ya. Gracias. Eh, sí. No okay, les voy a compartir mi pantalla. ¿Lo están viendo? De una. Eh, ya, eh, nuestro equipo está conformado por dos personas: mi persona, Samantha Molina y Francisco. Disculpa, Disculpa, casi no te escucho. Eh, ¿Ahí me escuchan bien? Sí. ¿Aló? ¿Ahí mejor? Sí, mejor, gracias. Ok. Ya, yeah. eh, justamente les decía que eh, nuestro juego se llama Miles and Ases y está conformado por dos personas: eh, Samantha Molina, que soy yo, y Francisco Navarro. Eh, básicamente, este juego nació en la idea de crear como un laberinto para encontrar justamente cosas, en este caso es encontrar ese pequeño ratón que está perdido y este otro ratón lo va a ir a buscar dentro del laberinto para hacer este juego usamos Unity y eh, justamente la idea nació un poco de eh, hacer acertijos solo que este es como el primer MVP y solo vamos a ver el laberinto que tiene un timer, entonces la idea es navegar por el laberinto y tratar de encontrar al ratón Entonces a veces puede ser que llegues a algún lugar en donde no hay salida y le da seguir navegando por el laberinto hasta que puedas encontrarlo. La idea es encontrarlo antes de que se acabe el tiempo. Y si lo encuentras, sale esta pantalla de ganaste. Caso contrario, en el caso de que se agote el tiempo, simplemente va a salir Game Over. Entonces, este fue el pequeño MVP que nosotros hicimos. Eh, después queremos como añadir nuevas funcionalidades, más o menos como tener cofres de encontrar llaves, quizás abrir puertas, también hacer como que el laberinto vaya cambiando la posición para hacerlo más interesante. que en este caso no hay para acá igual no hay salida Y cuando se agota el tiempo, simplemente sale Game Over. De una. Este fue nuestro juego. Eh, no sé si ven alguna pregunta. Nos pareció divertido. Estábamos pensando en el nombre y nos gustó cómo sonaba Mice and Mice. Como que rimaba. Uh -huh. Yo. Tal vez, eh, ¿cómo se genera el laberinto para cada partida? Mm, ahorita estamos usando tilemaps, justamente para diseñarlo. Entonces, cada uno de estos eh, cuadraditos de aquí viene a ser un tile. Entonces, al final, lo único que estoy haciendo es mover al, al personaje a través del escenario y para esto si ven cómo se enfoca la cámara para esto se también un, un package de asset, eh, pack asset que viene dentro de unity que se llama cinema machine que te ayuda justamente como a hacer enfoques de cámara y acercar o eh, alejar la cámara al momento que está el, el jugador que eh, el, el, el jugador está dentro del escenario no, ok gracias eh, sí sí pero este, yo creo que la, la creo que la pregunta del anterior se enfocaba más en cómo cuál es el algoritmo que determina la forma del la, la forma del propio eh, laberinto o sea ah, cómo, como les decía esto es por un time map no es un algoritmo eh. o sea simplemente no, no tú está está, está simplemente no, me refiero a si simplemente ya está armado el mapa. O, ah, sí, o arma un, un algoritmo. Ya está armado previamente, entonces. Sí, está armado previamente. Se puede automatizar ah. justamente al momento que usas los tiles. Puedes poner como las reglas y puedes sí. automatizarle. Pero de momento este está solo. Solo se pintaron los tiles dentro del como, mapa. Ya está seteado. Ya está seteado. Sí, dentro de la grilla, ja, exacto. Eso es lo que es mejor este entender mhm, uh -huh. de una, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta uh, no. claro eh, justamente como mencionaba, lo hicimos dos personas, que fue Francisco Navarro, eh, él y yo hicimos tanto la parte del diseño eh, como de la idea, y también hicimos como que un poco del diseño de cómo se iba a ver el laberinto. Eh, él también ayudó en la parte de CUA y yo hice la parte del desarrollo. Gracias. Hola, hola, ¿qué tal? Ya empezó, un segundo. ¿Cómo? Sí, ya. Justo ahora acaba de subirse el ejecutable en, en la página de Global Game Jam, que duró como una hora en subir. Está lento el internet. Uh, un segundo. Ya, eh, ¿me confirman si se ve la pantalla? Ya, yeah. nosotros hicimos un juego de para, por el momento, para Windows, Linux y, y HTML que acá voy a abrirlo para que vayan viendo cómo es, que es un, un juego multijugador no simétrico para que, que se basa mucho en la, en la comunicación entre los dos jugadores, ¿no? Entonces la idea es que un jugador juega en, la, en, en el juego en sí y el otro juega con, con un manual, que cada jugador no puede ver la parte del otro jugador. Entonces cuando empiezas una partida, apareces en un mapa con una serie de, de objetivos generados aleatoriamente y acá tienes una serie de instrucciones para resolver acertijos y encontrar la posición del tesoro que tienes que conseguir según el mapa en el que aparezcas. Estos mapas se generan, pero seguramente, a partir de una semilla. Así que se pueden regenerar para poder jugar en, en más variaciones. Entonces, acá tú puedes rotar la cámara, caminar. Y acá, por ejemplo, hay un lago y tres totems. Y con esos datos puedo buscar. ...cuál de los mapas es en el que estoy al momento, ¿no? Por ejemplo, acá puedo ver que estoy en... ...en este de acá. Porque este es el lago en el que estoy en el momento. Y así puedo orientarme y el jugador que tenga el mapa me puede ir dando indicaciones... ...de cómo llegar al, al tesoro sin caer en ninguna de las trampas. En este caso está en esta dirección si no me equivoco aquí creo no creo que me equivoqué de, de palmeras estoy desorientado acá entonces acá por ejemplo a ver si lo encuentro. Ahí está. Entonces acá, por ejemplo, me dice que tengo que ir al lapboard del norte. Tengo que buscar en el mapa cuál es el labo que está más al norte para interactuar con él y saber cuál sería la siguiente pista. En este caso el labo del norte creo que está acá mismo. Sí. Y acá dice que tengo que ir a la roca del oeste y hacer lo que me diga este jeroglífico. Acá tengo que ir abajo y e intentar identificar de qué lengua de las cuatro que hay pertenece a este jeroglífico para saber a cuántos pasos debo desenterrar la llave que necesito para el cofre. Y, pues, ese es el resumen de cómo funciona el gameplay del juego. Puedes morir si caes en una trampa o si se te acaba el tiempo que representa los recursos con los que llegaste a la isla, ¿no? Ya, eh, usamos Godot Engine, eh, somos cinco en el equipo y ya está público en itch.io y en la página de Global Game Jam, por pues si quieren probarlo y jugar con algún amigo y poco más. ¿Alguna pregunta? No, no sé si pregunta. Pero es que sí, decirles que está genial la idea que se sea como para dos personas y, y, y ya me veo jugando esto en Discord con alguien más súper genial la idea y también lo procedural que hace que tengas como experiencias ilimitadas. Eso, buen juego. Gracias. Eh. Este, Perdón si puedo acotar algo a lo que dijo Leandro. Que justo fue porque estábamos leyendo los diversifiers y uno de los diversifiers era eh, un juego que se pueda jugar en una videollamada. Entonces dijimos, como que nos empezamos a enfocar un poquito en, en esa idea y como que de ahí, discutiéndolo, como que surgió esto. Disculpe eh, una pregunta, una pregunta si se me permite. Um, para el este, dejes familiar... Eh, Keep Talking and Nobody Explodes Sí Tiene mucha inspiración de ese juego De hecho Ya, ya decía yo porque O sea la, la, la, la, la premisa en sus bases En sus bases No, no, estoy, diciendo que, no estoy, diciendo, solo estoy diciendo que en sus bases Me recuerda bastante a Keep Talking and Nobody Explodes Y otra pregunta Con respecto a la generación del mundo eh, ¿cómo, ¿Cómo fue el proceso Para crear? Eh? O sea, ¿qué tipo de algoritmo? Para la generación Pre del mundo. Ya, yeah, primero que todo, genero el terreno utilizando una serie de pasos en un shader para generar, o sea, sumar unos cuantos ruidos y, y separar en profundidad para las olas y el agua y todo. Luego saco un paso para, hacer, para tener un mapa de dónde hay agua y de dónde hay tierra. Luego busco un terreno que sea seguro, accesible por el jugador, lo relleno de objetos. Dependiendo de la dificultad, más trampas o menos trampas, pongo un tesoro en un punto al azar y luego cuando inicias cada partida, a partir del tesoro se genera una serie de, de tareas que hacer en, en, en, en inverso, ¿no? basándose siempre en las reglas que se generen en la semilla. Sí, yo tengo una pregunta. ¿Van a darle continuidad después? Tenemos pensado hacerlo. Eh, ya veremos si se puede, pero nos gustaría hacer una versión más avanzada con, con más tipos de misiones y más reglas más complejas. Vale, sería, sería genial. Gracias. Por pues nada. Si participamos, yo, Leandro Dota, Josué Ortiz, Josué Jaramillo, José Luis Estrella y Ronald Ruiz Grijalva. Sí, perdón, es que no, no conocía los nombres de antes. Pues nada, muchas gracias a, a ustedes por la atención. No les veo a nadie de su equipo. Ella dice, Maggie Spike dice que aquí estoy, pero me voy a un poquito en conectar la computadora. Ya, pero te decía, desde Linux tampoco puedo compartir el audio. Claro. Yo, yo lo hago, de una. Eh, es poner un video, ¿verdad? Si ¿Sí creen, lo pongo yo Dale, dale Hola queridos, cómo están? Me da mucho pena no poder estar este momento con ustedes, sin embargo, ¿se escucha bien? Grabo un pequeño videíto para contarles cómo me he divertido durante estos días creando este juego con la temática de Lost and Found. Sí, sí eh, primero, primero eh, eh, no tenía mucho, mucho tiempo, la verdad, eh, entre distintos tipos de ocupaciones, sabía que tenía como las horas muy reducidas y muy entrecortadas, entonces eh, no quería quedarme sin participar, pero eh, sí. no pude como trabajar en equipo lastimosamente para no quedar mal con nadie, ¿no? Eh, sí, claro estoy terminando esto ahorita igual como sábado, los domingos en la madrugada, pero eh, nada, les, les <risa> cuento un poco de qué va, les cuento ya para no darles más vez les cuento un poco de qué va eh, este <risa> producto se llama The Cat in the Map ¿no es cierto? Eh, básicamente eres un gato que tiene que navegar a través de la ciudad para encontrar diferentes objetos el juego es un juego que está eh, que está desarrollado para celular eh, y el objetivo será identificar dónde se encuentran estos puntos en la ciudad que aparecen randomicamente y cuando encuentres dónde están los puntos tienes que viajar hasta encontrar. ¿no es cierto? La única manera de utilizar y de desplazarte a través del espacio es con el GPS de tu teléfono, entonces digamos que es un sistema basado en ubicación. Tú navegas por la ciudad y el rato, eh, por la ciudad real, ¿no es cierto? Por Quito, digamos en este caso. Y mientras navegas por Quito, vas... vas haciendo como tu dibujo y el gato va desplazándose por el mapa hasta llegar a encontrar estos distintos objetos. Eh, este como es un gato ciclista, ¿no es cierto? Va a encontrar como diferentes piezas de su bicicleta eh, para poder ir mejorando la bicicleta. Voy a Es como un pequeño demo, ¿no es cierto? Tengo aquí dos versiones, la una eh, que ya está montada para eh, Android y que utiliza esta librería Kitai, y el otro que es un preview, que ahorita no, está, eh, no utiliza la librería, sino solamente nos va a permitir entender cómo funciona. Puede como este preview, ¿no es cierto? ¿Sí? Te desplazas del mapa, si se fijan arriba tienes como una barrita Bien. de tiempo ahorita tenemos acá abajo el target que es este círculo rojo que está eh, creciendo y decreciendo y si no llego en el tiempo adecuado Bien. pierdo, ¿no es cierto? finalmente, entonces claro, como este es un ejemplo, pusimos además un tiempo súper corto eh, que, que evidentemente en la vida real no funcionaría, necesitaría como mucho más tiempo para poder completar entonces vamos a ver cómo aquí, claro, me desplazo, me desplazo, me desplazo, me desplazo y si ven cuando se va acercando al target también va cambiando los colores y si es que llego, encuentro este objeto. Les voy a enseñar un poquito cuál es la idea desde la parte gráfica, ¿no es cierto? Eh, entras a jugar el gato en el mapa, Recorres, y estas son unas pruebas que ya están realizadas sobre el teléfono, por eso te tengo que que de esta información sobre latitud y longitud. Entonces, eh, en el teléfono eh, estuve como ya navegando, aquí me marqué 10 minutos para poder llegar a estos lugares. Eh, sin embargo, este me fue como súper difícil llegar. ¿Ya no escucha nada o todos? Si no llegues, si sí, se escucha. Y en el caso donde Verifique sí que no tenga muteado el stream. A, a el desfile, que no tenga silenciado el stream. Eh, tienes una recompensa y eso, ¿no es cierto? Vas como mejorando tu bicicleta. Si le das Así clic derecho, igual puedes cambiar el... la cantidad de volumen de todos. Eh, o del video. Lo que tengo en este caso, este ítem es. Gracias. Es un, digamos, es un, una clase, ¿no es cierto? Que está acá. Y esta clase eh, se crea en puntos randómicos en diferentes lugares y lo que hace es ir midiendo Bien. la distancia sí, que, que va a existir entre eh, la bicicleta, ¿cierto? Y, y, y, la, y la posición yeah. del ítem, del, del o sea la bicicleta que es en, que eres tú. Entonces eso en X y en Y, yeah. todos funcionan en base a coordenadas. Da de diferentes de... retroalimentaciones eh, cromáticas entonces eh, ajá. las elipses como se acuerdan ustedes van cambiando de colores claro, de que... mientras te vas acercando sí. no ah pero voy a ir acá perdón que este es desde la versión de, de android entonces adicionalmente de... eh, como trabajo con con esta librería de que type eh, importa latitud longitud eh, y estos son los elementos que me permiten realizar los dibujos en el teléfono entonces al iniciar eh, mi función row yo lo que hago es eh, bueno esto es como en caso de que no lo detecte pero en caso de que sí lo detecte utilizo eh, los elementos de latitud y de longitud para crear eh, estos estos puntos ¿no? cierto la latitud en X la latitud en Y que después son mapeados a los puntos en mi display ya en función del ancho y del alto eso lo que hago es como simplemente añadirlos a un a, un, a una lista y después claro los los, los, los Digamos, los ítems, ¿no es cierto?, de, este, de esta lista, de este arreglo, empiezan a graficarse como la línea que veíamos simulada en el otro elemento. Eh, este, es, este es básicamente el juego. Eh, yo lo, lo he probado un poco y está, está divertido. Está divertido, entiendo que todavía me falta como trabajar muchísimo, muchísimo más. Hay algunas cosas que son como poco problema, que podrían convertirse más bien como en una idea interesante de reto, ¿no es cierto? Esto de la dificultad de poder eh, como ubicarse dentro del espacio, creo que todavía es como un problema, tal vez me falta eh, ubicar una coordenada de hacia los puntos cardinales, ¿no es cierto? Al menos, ¿dónde está el norte? Para que se cache bien. Eh, en algún momento estuve probando como que rote tu tu posición en el mapa dependiendo de dónde girabas, pero creo que me, me generó como más complicaciones y finalmente creo, creo que, que, que es en esto también es algo que faltó como muchísimo trabajo eh, que pensé que iba a tener como más espacio para solucionarlo que es eh, ya generar como este sistema de elementos que puedes ir eh, que puedes ir um, no sé, ¿no? como coleccionando eh, eh, eh, para bajar, para que tu bicicleta sea más bacana, más bonita, más personalizada. Eh, eso, por otro lado, casi me olvido, ¿no es cierto? Están como ya cargados. Está está cargado ya como también la información del en, en el GitHub por si después quieren quieren probarla y descargarla y nada. Eso. Me les mando abrazos a todos. Chau, chau. hola no, no. Ya, sí, disculpen, estaba un problema aquí, parece. Ah, a ver, este, a ver, pantalla. Y esta situación. Ya, eh, a ver, este año participamos e eh, intercambiamos roles porque los que querían, los que no cachaban algo, querían aprender. Entonces, eso fue lo interesante de este año y, y tratamos de, de, de hacerle más bien así como un, una clase de, de, para aprender esto. Eh, ¿Se ve ahí la pantalla? Ya, chévere. Entonces la idea era que una chica tenía, tiene un, un bolso y dentro del bolso pierde cosas, y desde ahí era la idea original más o menos. Eh, un poco la, la parte gráfica queríamos... Eh, eh, que. Espera un segundito. No escucho nada. Entonces la parte gráfica queríamos que... Eh, o sea, justo nos faltaba esa parte, ¿no? Entonces, al final encontramos una persona que nos podía ayudar y, y eso fue lo diferente en este, en este jam. En todo caso, la, la idea es que la chica mete la mano en el bolso y trata de encontrar los objetos que le piden. Entonces, es así, súper simple el juego. Eh, trata de agarrar algo, en este caso. Y listo, le da un punto. Eh, si es que se jala, es negado. <risa> Y bueno, el arte salió un poco mezclado porque al final dos personas hicieron, eh, pero fue interesante esa parte de la, del coaching del, del equipo, o sea, decir, ok, se puede ir por aquí, se puede hacer, y ver cómo resolvían esos mismos los, los problemas. Entonces, es súper simple ahora el juego, eh, nada más que mostrarles en este caso, no, no sé si tienen hasta ahí una pregunta. Sí, uh, eso fue, o sea, por ejemplo, para tomar en jams futuros, lo que pasa es que, como la comunicación estaba. Eh, la comunicación estaba diferente en este caso, entonces, era, como fue como difícil coordinar, las, las, la persona que estaba presente para las partes gráficas no. Eh, no pudimos explicarle, o sea, más o menos, qué era lo que necesitábamos, solo al final presentamos objetos y bueno, entonces en este caso eh, pusimos los gráficos, no importa, se mezclaron los, los artes, en todo caso, el resultado a la final es, es funcional como una demo y se puede expandir, o sea, creo que es interesante para un juego casual, que es la idea, y de eso de un juego de internet. Eh, el, eh, pero y, y la idea es que se juegue súper rápido, pero se puede expandir, no o sé, sea, después pensábamos, tal vez se puede hacer con una, con una red de pesca, o tal vez si fuera un tenedor y cogerías comida, entonces tiene algunos, algunos como, como frentes a los que se puede ir con esta idea. ¿no? En todo caso, ahí está el juego, es chévere porque puedes jugarlo directamente en el celular, eh, fue desarrollado con Phaser. Eh. Kaiser 3, en este caso, y, y creo que para las personas que estaban en, en la parte de desarrollo, en bastante en la parte del lado de desarrollo, de cómo hacer la lógica, de, eh, de cómo seguir progresando en el, en el lado de programación. Eso, básicamente. Hmm. Ayer tengo una pregunta, ah. Eh, así ah. ah, claro. no. No, primero me parece chévere como el concepto, así justamente como que ah. está buscando de, del bolso. Entonces, ¿Sí? es como que o sea, más o menos como digamos, no sé si has pensado de pronto que qué sea por ejemplo si pasas de nivel o algo como que cambie el diseño del bolso. O sea, mientras vas Ah, sí. eso sería como bien como interesante. Ide ¿no? Como ideas, claro, se nos ocurrieron un montón. De hecho, la idea original era incluso como con sombras, ¿no? O sea, como que mostrábamos el objeto y, el, y caía dentro del bolso y eran sombras, ¿no? Después ya en, en el futuro con los detalles técnicos del tiempo, en este caso de la mucha gente tenía que trabajar del de jueves, ¿verdad? Jueves, viernes, entonces ya tuvimos que limitar el, obviamente, todo el diseño y todo el desarrollo, pero al comienzo se planifica, bajar, como tú dices, otros escenarios, otros personajes, y claro, uno vuela al comienzo. Y en todo caso, terminamos uh -huh. con este prototipo, ¿no? Uh -huh. Dale. Eso. No, sí, se ve chévere, Pato. Es un poco entretenido, sí. Eh, si quieren, le, le pueden les, le ponemos el link para que le monen ahí. En el en el grupo, ajá Claro La impresión con facer. Sí, sí, a mí me parece que es un nicho, ¿no? Eh, que es, es interesante, creo que hay que explotarle, hay que explorarle un poco, creo que tiene su potencial, eh, al menos, eh, hay, hay, ahorita las plataformas como de redes sociales eh, que, que te permiten eh, subir juegos HTML5, creo que eso es lo que quieren, o sea, que la gente se, especialice, se especializa en este tipo de, de, de desarrollos, porque son fáciles de distribuir y, y lo que están buscando lo que están buscando es que justamente el, el mercado como que se profesionalice un poco más se haga como que me deja, como que de mejor calidad o sea sí sí hay chance y yo creo que es lo que se está buscando ahorita en, dentro de Facebook claro eh, a ver por aquí tenemos las fotitos eh, por, ah, cierto, me olvidé de comentarles que el juego tiene soundtrack original creado por nuestro amigo Agustín Carreón, aquí a la izquierda, este sujeto soy yo, eh, estuve más de coaching esta vez y quisiera, uf, ojalá haya otros games en el que ya pueda participar directamente, Dieguito León, mi hermano, eh, ruchita Valverde, también desarrolló mi novia y Samantha, es la chica que nos, nos acolitó con los gráficos en esta vuelta. Eso más que nada. Uh -huh. Listo, estimados, un gusto. Ajá, sí, yo. ¿Qué tal Iván? Todo bien y tú? Vale, le voy a compartir pantalla entonces. Buenas tardes con todos. Compartir pantalla. Ya me dicen cuando puedan ver, porfa. Sí. Ya, perfecta. Entonces, a ver, mi juego se llama. Sí, sí ven todos. ¿Sí? Ok, perfecto, ya, bueno, entonces eh, mi juego se llama Your Lost Life, bueno, tu, tu vida perdida eh, Esta no era la idea original, mi idea original con el tema de Lost and Found Había sido de que eras, eh, vi unos videos por internet de que por lo menos cuando las personas tienen un, un tipo de resort o tienen un hotel o algo así y las personas que se hospedan dejan cosas, esto se les puede denominar como lost and found, y pueden categorizarlas eh, y ponerlas en alguna caja para que luego los las personas que se hospedaron puedan reclamar sus ítems de nuevo si es que los dejaron. ¿Sí? Esta era mi idea inicial y bueno, había hecho un, un mini GDD en donde decía el, el tema, la idea, de hecho había creado unas tablas que cada ítem tenía sus stats, tenía su rareza, que podías... Encontrar objetos y podías venderlos como dueño del, del hotel, pero eso te iba a bajar la reputación del hotel Y la idea era que tuvieras mantuvieras un balance entre lo que era el dinero por vender las cosas que encontrabas O que dejaba la gente y que no las reclamaba y la reputación que tenía tu hotel Entonces bueno, hice una tabla, hice toda una descripción Y luego ya con la idea ya montada, entonces mi idea en este Game Jam era aprender un poco sobre... Eh, pixel art, porque no tenía experiencia antes en, en haber hecho pixel art, entonces bueno, yo dije, vamos a, a hacer un poco de eso. Que bueno, que fue algo que aprendí bastante, pero se me fue full el tiempo en viendo en los cursos y más que todo eh, jugando con la herramienta, porque ya una vez que uno tiene aquí, este por lo menos se llama Pixel, eh, simplemente tú puedes coger eh, acá tu, tu pincel y dibujar, y bueno, entre viendo referencias y el tipo de arte que quería. Entonces, aquí en esto se me fue full el tiempo haciendo este tipo de, de cositas. Eh, en esto también hice hice un, bueno, un personaje de la muerte, que lo, ven, lo van a ver en el juego. Y bueno, también por ahí tengo el, el personaje. Eh, ya, entonces, bueno, ya después cuando como había cambiado, <risa> estaba empezando... Cuando empecé con esta herramienta, empecé a utilizar una escala de grises y empecé a hacer cosas y me acordé que podía hacer una pared, hacer una, una, una puerta y todo lo demás para hacerlo tiliable, sí, para el tilemaps de Unity. Eh, entonces, bueno, me fui por las ramas y se me olvidó la otra idea y terminé haciendo un juego como de tipo terror. Que a mí me, hay un juego que se llama Distraint que me gustó mucho, que es así un tipo de juego 2D que juega que es de terror y juega con los sonidos, la ambientación y eso. Entonces, bueno, ya que estaba en este tipo como de este tipo de, de colores así, todo gris, pues entonces me fui por acá. Entonces, bueno, la explicación del, del videojuego, Your Lost Life. Eh, tú, quise tratar de hacerle un trasfondo en donde eres un ejecutivo y, y tras bueno tu vida de, de fiesta, dinero y todo eso pues al final terminas pues, perdiendo tu vida en cosas banales o cosas así, ¿no? Claro, para este tipo de, de juegos siempre hay que hacer como, hay que poner bien los sonidos, los fondos y los textos que pones para que se transmita la idea. Por la cuestión de tiempo creo que la idea no se ve tan explícitamente, pero si te pones a detallar lo que es el, digamos, el, el texto, lo que te emite la, el juego, pues te puedes dar cuenta de eso. Ahí simplemente, bueno, con un menú y aquí empezamos, eres el este ejecutivo y dice, bueno, qué buen día. Buen dinero en los negocios, algo de diversión con las chicas y el alcohol. Ahora es un tiempo de descanso. Eh, no sé, ¿sí se escucha el, el, el fondo, el sonido de fondo? Eh, no, no se escucha. Es que para, para que se escuche tendría usted tendría que compartir la ventana y no la pantalla. Mm, donde, eh. donde, no, donde dice que cuando da compartir, compartir la ventana y la ventana específica donde esté el juego. Aplicaciones... Creo que esto... No sé si ahí, ahí, ahí se... Ahí se escucha, ahí se escucha el sonido Sí Ya, entonces la cuestión por lo menos de este tipo de, de, de juego, siempre, aunque sea sencillo, lo que trata de jugar como con la ambientación, con los sonidos Por lo menos acá Esos sonidos así súper Super específicos de una puerta Y solamente se escucha como un ruido La idea era darle un momento tétrico A este juego Y bueno, vas simplemente eh, Paseando por este pasillo Que es el pasillo de, de donde vives Tu departamento y, y bueno, tienes acá lo que son los El diálogo para darte a entender La historia y todo lo que lo que va pasando acá Ya, entonces este, este Bueno, básicamente... Sería el juego. Si lo que dura es muy corto porque tuve que mantener entre bueno, entre todo el tiempo que se me fue haciendo los sprites y el pixelar, entonces traté de como, como resumir toda la pequeña historia. Al final me tocó quitar partes de la historia porque no me alcanzaba el tiempo, pero bueno, por lo menos creo que es un, un producto que por lo menos pueden jugar esos cinco minutitos ahí. De acá de lo que puedo rescatar del juego Bueno, aquí aprendí un poco de lo que es el, el Time Map Aquí con el PIS que hice lo que fue el, los sprites Y con el Time Map de Unity Pues simplemente fui aquí cogiendo acá Y haciendo mi, mi escenario Para hacerlo más sencillo Una particularidad que tiene el, el, el proyecto Bueno, lo que pasa es que yo soy más programador que diseñador Es que por lo menos acá simplemente puse unas unas opciones donde puedes cambiar el lenguaje. Si apretas S, todo va a estar en español. O si apretas N, va a estar todo en inglés. Las traducciones las hice yo. Y bueno, era una cosa que yo quería desde el, la jam pasada. Porque quería que por lo menos personas que no sepan español. Pero si ven el juego en inglés, lo, pues lo puedan jugar también. Y bueno, le pueden dar un, un pequeño vistazo a la, a, la, a, la, a la historia del juego si quieren. Lo pueden ver en la página del... De acá del, del Game Jam. También lo subí al Lichio. Y bueno, yo so, fui solo yo en el equipo. Eh, y bueno, eso. <ríe> Yo tenía. Yo, lo, yo la única pregunta que tenía, y se la respondió en la explicación, en la que, que el estilo de juego se me parecía. Eh, o sea, el, la estética del, del pixelar me recordaba bastante a lo que era Distraint. Sí, exactamente, fue la, fue la, la base de la inspiración para el juego. Mm, sí, está. Se, se nota bastante una inspiración pesada por parte de Distraint. Aunque claro que el, el, el tema de cómo inicia. Sí, es muy diferente al Distain, por lo que escuché. Sí, sí. Sí, lo que pasa es que en, en tratando de hacer la, la, la historia resumida, o sea, tuve que resumirla full, full porque no, no, no me quedaba tiempo, así que, obvio, esto es un juego sí, que dura sí. bastante tiempo, pues creo que una hora y algo más. Este, mi juego dura dos minutos, algo así. Pero por lo menos está todo resumido sí, está, y está completamente jugable. Está, está, está... está... Bueno, es, es bastante más de lo que se puede hacer, especialmente cuando se trata de una sola persona, ¿verdad? Sí. Es, ba es bastante lo que se ha hecho. Hasta demasiado, quizás. Bueno, entonces, claro, tratando de, de, más que todo... Es que sí, hacemos sí, full sí, tiempo en el pixelar que no sabía y desde cero. Sí, y tam eh, también lo que es el sonido de ambiente queda bastante... Es bastante en concordancia con, la, con lo que se intenta contar. Una, una sensación de, de tensión. Exacto, sí, este tiene un tema de, de, de terror y bueno, juega con los sonidos Si tienen la oportunidad de jugarlo, solo dura como dos, tres minutitos Y la verdad, para que le vean el final Pero sí, los sonidos los los saqué de freesound.org Y bueno, simplemente buscando eh, sonidos de puertas o de terror Y este, estar pendiente de que la licencia sea gratis Para no tener que dar ningún tipo de explicación de de uso comercial, o no comercial, o atribuciones al... <risas> Yo tengo una pregunta. ¿De qué forma se está manejando la parte de los idiomas? Ah, la parte de los idiomas... Eh, ¿Sí ven el, el Unity aquí? ¿O no ven el Unity? ¿Sí? sí. Ah, no, solamente le hice por un... hice un Scriptable Object en Unity. Simplemente es una un Scriptable Object que tiene tiene una lista de que creo una clase propia que simplemente tiene un key de cómo se va a llamar el digamos el texto y el texto en sí como tal. Entonces guardo una lista para todo lo que es el lenguaje de español y el inglés. Y hice simplemente una pequeña función que se llama getKeyValue, que simplemente yo le voy a pasar qué, qué identificador quiero, y él dependiendo de la, del lenguaje que está en el juego, pues va a buscar en la lista y me va a devolver el texto. Entonces así por lo menos yo simplemente puedo en un Excel, aquí tener todas mis keys, y tener en, en inglés y en español, y simplemente, pues por lo menos acá el intro 1, tengo el intro de la historia en inglés y en español. Entonces, esto yo lo voy a colocar en el Scriptable Object acá en el en el Unity y le voy a decir, bueno, que en la lista de español cuando yo quiera llamar a esta identificador que se llama door is locked, que significa, bueno, que la puerta está cerrada, en español me va a devolver la puerta está cerrada. Si no él se va a la lista de inglés y si el juego está en inglés, pues se va a ir al mismo aquí, pero él me va a devolver el texto que se llama The Door is Locked. Entonces, bueno, ahí simplemente con esa esa pequeña estructura, es una pequeña estructura y simplemente que lo más tedioso es rellenarla con la información. Pero con esa pequeña función y estructura ya tú puedes simplemente decir que si tu lenguaje está en inglés o en español, pues ya la función te busca cuál es el texto y tú simplemente lo muestras acá. Ah, ya. Yeah si de también si le si le quieren ver más eh, disculpe Iván si le quieren ver más entonces está ahí en el en el código fuente de en el global game muchas gracias Iván Sí, sí. ¿Cómo, cómo van? Sí, Disculpenme un montón la demora. Estaba mi compo y prendiendo. Ahorita ya les comparto la pantalla. Y ya. A ver, entonces, eh, para, Solon, para el tema, para Lost and Found, más o menos lo que tuvimos pensado, bueno, estamos con el equipo de, de Round 2 Games y con Andrés Herrera de, de Mini Wheels. Entonces, estamos justamente... Eh, queríamos hacer un poco un... como que tenemos la idea como de... De, que un, de un cuerpo que encuentra su alma y, su, y un alma que encuentra el cuerpo, entonces básicamente tenemos un juego que es de dos jugadores eh, en la PC, entonces este es más o menos así empieza un poco con el menú, entonces ¿cómo juegas? bueno, eh, el alma se mueve con WASD y, y básicamente está, tiene una, una perspectiva top down y el cuerpo se mueve con mouse y, y las flechitas y tiene una perspectiva de first person. Entonces el punto es que, o sea, hay almas malas que van a poseer, que van a querer poseer tu cuerpo bueno, y hay cuerpos malos que van a querer poseer tu alma mala. Entonces, por lo tanto, el cuerpo tiene que matar a las, a, los otros cuerpos malos, y el alma tiene que matar a las otras a las otras almas malas para así poder encontrarse y llegar al sitio de las columnas. Entonces así, así más o menos está el nuestro menú. Te dice tienes el play, tienes a tu play. Entonces, ahorita, obviamente, si le voy a poner play, como está en el engine, no me, no, no me va vale la escena. Así que ahorita le voy, a, le voy a abrir la escena que corresponde para el juego. Ya. Si me dice play, listo. Entonces, ahí veamos que cargue un poquito. Ya. Entonces, como ustedes ven acá, aquí está justamente la... Ambas, ambas perspectivas. Ahorita estoy solito, entonces solo estoy controlando, por ejemplo, el, el, al, el personaje FPS. Sin embargo, si pongo WSD, ah, ya le voy a poder controlar al alma. Es un pequeño bug que, que está controlando ambas al mismo tiempo, pero bueno. Eh, entonces, el, el, el mundo justamente fue hecho con el Terrain Tool de Unity. Eh, estaba justamente experimentando con eso. Y también con algunos assets que, que utilizamos, unos assets gratis, de justamente de montañas y así mismo de, de cristales que, que modelamos. Entonces, como ven acá, por ejemplo, si te quedas un ratito, eh, el alma tiene que cogerse a las otras, les mata a las otras almas. Y yo cuando esté controlando el cuerpo, a ver, veamos si encuentro alguna, algún, algún tipito malo para, para dispararle. Uy, disculpen. A ver dónde, ahí me salí de Unity. Ya, ahí está. Entonces ahí... O sea, justamente eso, eso puede disparar las balas. Y vamos por ahí. Entonces, veamos si encuentro algún malo o no. Al parecer no lo encuentro. Ahí está. Está ahí. <ríe> ya, yeah, entonces justamente con eso voy, voy matándole. Y una vez que el cuerpo y el alma se encuentran, tienes que ir a donde están las los, los columnas para, para así poder terminar el juego y, y ganar. Entonces, es, es eso básicamente. Justamente. Entonces en ese caso ahí perdí. Yo puedo, volver al, puedo volver a jugar. ¿Alguna pregunta? No, no, este sí. Cuando. ¿Qué tipo de las diversifiers que, que, que estaban como por así decirlo? Los desafíos extra fueron utilizados para la concepción del, del programa. Eh, estamos usando básicamente como el diversifier para, para el juego multiplayer, creo. Creo, creo, creo, creo que había uno, sí, la verdad no, no recuerdo ex exactamente cuál, cuál era. Pero básicamente lo que, o sea, nosotros no nos fijamos mucho en eso, sino más bien nos fijamos como que, al menos cuando estábamos un poco discutiendo el diseño, fue como que dijimos, chuta, ¿qué sería, qué sería más, más interesante? Entonces, por ejemplo, al principio que decía Andrés decía, o oye, o sea, sería chévere como que una, una lavadora eh, encontrar un calcetín. Nosotros decíamos, o sea, queremos hacer algo como un laberinto. Entonces, al la final como que nos gustó mucho esta idea de que de que el cuerpo encuentra el alma y el, y el alma encuentra el cuerpo. Entonces, más que nada nos guiamos por eso. No tanto por los disbasifiers, sino más porque un poco como que, qué es lo que queríamos hacer y cómo queríamos hacerlo así. ese dueto, justamente. <risa> Ya. Yeah. Eh, básicamente, eh, eh, Merrick Leo, o salió por Leopold Eisenstein, él se dedicó a lo que fueron un poco como la, la inteligencia artificial de las almas, los controles de las almas eh, y de la perspectiva top-down. Y Andrés se dedicó a la perspectiva, en cambio, de las, justamente del, del personaje FPS en todo, en todo lo que fue la parte de programación. Eh, Josh Peña, eh, que es también justamente nuestro artista que hace también eh, ¿cómo se llama? efectos visuales y también, y también hace programación y un poco de todo en Round2Games. Él se dedicó justo a lo que fue o sea, el shader para el alma, el shader para las, para las columnas de luz y también o sea, bastantes cosas de programación. Y también del, del menú, justamente de, la, de todo lo que fue la parte del menú y de, y la, y de la, y la, y la HUD. Eh, Dani, Dani Reyes, él se dedicó a lo que fueron las pinturas de texturas del del personaje y también a todo, todo lo que fue el concept art y también de los, del persona, de los personajes malos. Uh, eh, Carlos Sega se dedicó a todo lo que es la parte de sonido y, y, de, y de la música que ven ahí, súper chévere. Y por último yo me dediqué un poco a, a hacer lo que fue la, eh, la, la herramienta de Terrain, también modelé un poquito eso, los, los cristales, y también las... Eh, eh, justamente coloqué unas montañitas que, que utilizamos cosas gratis que por alguna razón no me está saliendo acá en Unity pero pero justamente si está en el si está en el build le, le van a poder a ver el, el ambiente y oh. eso así más o menos nos organizamos este en lo personal eh, también parece que una, eh, que esto se podría haber utilizado también con el diversifier de Creo que era un likely alliance, o sea, alianza... Bueno, no, no me sale la, la palabra en español de un likely, o sea, que no, uh -huh. no podría pasar. Porque, yeah. sí, porque la, una perspectiva top-down eh, top como la del alma le quedaría bien para que esa parte se jugara en el teléfono. Claro. claro sí, sí, con, con, son... con, con, con controles de rastre y la otra parte en la computadora con, con, con los controles de First Person Shooter. Sí. Eso sería interesante, o sea, si tuviéramos, justamente, como tiempo para hacerle como que un... justamente. El... Esa es la magia de Benjamin. no hay tiempo, solo claro. no hay. Sí, claro, en ese caso, claro, o sea, obviamente es como que dices, chuta, ponerte un servidor y luego como que hacer la conexión, la conexión entre celular y compu y chuta más complicado, entonces más bien por eso dijimos, okay, más bien multiplayer local con el teclado y, y ahí salió, así... Pero claramente con más tiempo sería súper interesante, como tú dices, o sea, como que un jugador esté con el celular y el otro jugador esté con el justamente en la computadora, con la perspectiva FPS. Creo que sería algo muy una idea bastante interesante como para expandirla, creo yo. Yo, yo tengo una pregunta. Sí, sí. Um, uh -huh. Cuando hablas de que si sí es como que local co-op, cuál, o sea, ¿cuáles son los controles para cada uno de los jugadores? Puedes repetir, por favor. Ah, claro, verás, eh, a ver, justo aquí está la... ¿dónde es que estaba? Eh, básicamente el, el WASD es para el alma, y el... ¿cómo se llama? Y lo que son flechitas y mouse es para el cuerpo. Entonces, claro, por ejemplo, o sea, la idea era, era justamente eso. Entonces, aquí está, claro, el alma se mueve con WASD, y básicamente solo te mueves hacia donde están las otras almas enemigas y las comes, y, y el cuerpo se mueve con, con las flechitas y el, y el mouse, entonces básicamente serían los controles, entonces obviamente tú podrías jugar con, con una persona al lado y es como que hay, hay los dos en el mismo teclado, así. Ah, ya, perfecto. Gracias. Ya. Okay. Yep. Uh -huh. Muchas gracias. Sí, sí, aquí estoy, aquí estamos eh, presentes de algunos. Aquí estoy, muchachos. Es de decir, que aunque somos muchos, entre todos no somos uno, ¿eh? O sea, que somos muchos, sino entre todos no somos uno. A ver, este, voy a compartir la pantallita A ver, un momento. ¿Sí? Bueno, este, nosotros Nos, cuando Cuando leímos los Cuando leímos el tema, dijimos Los perdí entonces, o sea, dijimos Encontrar y perder, y, y dijeron ¿Han jugado Slenderman? Y bueno, fue un Nos, nos dieron ganas de, de pasarlo mal de jugar, de jugar algo de terror, entonces Dijimos, hagamos algo de, de terror Pero al final Bueno, ambiente de terror tiene ¿eh? Este juego es bastante, bastante básico Es simplemente Recoger tus o sea, o sea, No pudimos escribir la historia entera No pudimos animarla Pero el tema es que uno llega por aquí Tiene un bote y el, ven, Tienes que venir para este faro Que no le funciona el foco Entonces el tema es que Tienes que venir con un poquito, Cambio el foco del faro Y hay ese Ese bichito de ahí Te, te va a querer comer entonces lo que tienes que hacer es, aparte de ocultarte de él, encontrar el foquito y cambiarlo. Y esperar a que vayan a verte. No sé qué le pasa. Ahí va. Entonces prende el faro. El tema es que un, después de haber encendido, después de haber encendido, un rato el faro se apaga. Entonces tienes que ir a buscar otro foco. Entonces tienes que ir a buscar que están escondidos durante, a lo largo de la isla. Entonces, hasta cuando el foco deje de apagarse y te vengan a rescatar, tienes que ir esquivando al bicho. Quieto. Esquivando al bicho y, y cambiando los focos del faro. Entonces, el tema también es que tienes esta linternita que le paraliza al bicho, le deja ciego un rato y te sigue buscando por, el, por donde estás. Eh, quieto, quieto, quieto. Ya. Yeah. Y. O sea, es bastante sencillo, ¿no? Es que con que el paro deja de apagarse, te vienen a ver y te puedes ir. El tema está en. ¿Qué? ¿Te quito? ¿Te quito? ¿No? ¿No? Eh, bueno, esa es la, la premisa inicial del juego. Ah, mira, estoy detrás de Ay, bueno, me comía. Eh, hasta que te vienen a ver. Entonces, el tema también es: aparte de, ocultos, de los focos ocultos, tienes que encontrar tienes que esperar a que te rescaten, tienes que esquivar a este bicho, eh, el punto también es que sea más lúgubre, eh, no se escucha nada porque no alcanzamos a hacer temas sonidos, música de fondo y tal, no pudimos evitarlos a tiempo, entonces, como que mucho terror ahorita no da, más da agobio que el, que, el, que el bicho esté por ahí caminando, sin moverse. Eh, y bueno, algo sencillo y... y algo sencillo y... y sencillo. Que logramos hacer, que estábamos haciendo entre unas cosas y otras, porque el, todo, la mayoría de nosotros todos estábamos ocupados, pues la excusa, ¿no? Eh, está, estábamos ocupados entre semana trabajando y estudiando, entonces, sí, es lo que copo. pudimos entre ayer y hoy. Es complicado, por ejemplo, yo tengo eh, algunas imágenes de lo que se hizo en el trabajo en, con el bicho, si quieren, les comparto la pantalla. Es, es, es y Si les interesa poco del desarrollo 3D de eso. ¿Se comparto? Sí, sí, comparto. A ver. Entonces, aquí tengo abierta la la ventana de Blender. Entonces, no sé si están viendo. Este de aquí. A ver. Es del modelo High Poly que esculpí yo, eh, hecho en dyna Entonces este modelo tenía como 95 mil caras. Y lo que tocó hacer fue que tuvimos que hacerle un, una retopología al modelo. Así que este es del modelo, pero eh, ya más limpio. Entonces este solamente tiene 20.000 caras, aunque se perdió un poco después tuvimos que hacerle el, el V-mapping para que Jacobo le pueda pintar y finalmente lo que no se pudo terminar de hacer fue que se le puso una, un esqueleto con un inverse kinematic que facilita la animación del personaje puedes moverle usando los huesos de control y con eso puedes animar con mayor facilidad al mover un hueso puedes mover todos los huesos de la cadena. Entonces esa es la, la un poco la parte del, del bicho que quedó fuera. El, las animaciones de, de correr y atacar. Eh, yo también quería compartir parte del desarrollo del juego. Eh, quería compartir como eh, la ambientación, o sea, porque al rato de emigrarle como el proyecto principal no... o sea, eh, hubo algunas cosas en el sistema de partículas de todo eso que no se emigró bien. Entonces, tipo, está como... bueno, está el bote que está como ondeando con el mar y todo eso. Eh, pusimos algunas luces que están así columpiándose en todas las casitas. Igual está como la niebla y todo eso o sea, que, que te ayuda o sea, Bueno, no te ayuda a ti, sino a la bestia le ayuda como a perderse a pasar desapercibida. Y igual, tipo, eh, bueno, no, no lo mostraron temprano, pero tipo en los arbustos, igual te puedes esconder y la bestia no te ve. Entonces te, te dificulta el, el campo de visión un poco los arbustos y no estás seguro de dónde se fue. Eh, ahí en todos los casos está igual, o sea, como que igual ahí va a ir otro foco de los del faro y están las luces columpiándose. Y también, o sea, por ejemplo, aquí está el faro animado, o sea, propiamente con, con, con nubes y todo, o sea, se ve la, la luz fuerte, o sea. Atravesando todo el lugar Y también hay como así como escondites y todo Donde tú te puedes venir y la bestia no te ve Y aquí también por ejemplo hay otro Y bueno, por ahí hay un... Creo que está perdido ahorita Pero había un pulpo que andaba por ahí por bajo del agua eh, Que igual le vamos a poner así como la misma mecánica de la bestia O sea que si te ve, o sea, si intentas huir al agua te, te persigue Y eso, o sea, están puestos los árboles, de eh, basura y un montón de cosas más que están puestas como, como obstáculos, o sea, el, el monstruo lo reconoce como tal y, y te pierde, o sea, te, se pone a buscarte y después de un rato ya como que vuelve otra vez a patrullar. Y eso es lo que les quería compartir yo de, de parte nuestra, de, del equipo de modelado. Eh, por parte de modelado de los escenarios de propsy eh, usamos eh, Blender, Substance y, bueno, el Unity, que es donde montamos todo Pero estuvo... Responde tú Ernesto eh, Bueno, estuvimos Ernesto, estuvo Estefan, estuvo Luis, estuvo Daniel y, y e Ismael, entonces, bueno, el, el último no está, no está registrado mm. todavía, no se registró en la página no Sebas también estuvo no, Sí, también se Sebas. Estuvo. Entonces, entre todos, alcarallamos un cachito de tiempo ahí donde donde, donde teníamos para hacer el videojuego Hola Iván Ojalá, ojalá Dili también, también se conecte eh, Más que presentar Comentar un poco de la experiencia Este es el primer eh, Game Jam Que no terminamos el juego eh, Nos quedamos Pendientes de algo realmente Jugable, pero un poco Por comentar del lado técnico Estábamos haciendo un juego online con, Usando React eh, Basada en Basada en esta idea que yo había planteado, como de que se ingresa un, un mensaje y, y se tiene que ir buscándolo en el mapa. Entonces, eh, desarrollamos un mapa, desarrollamos un poco de diseños y ya teníamos el, los principios de interfaz, pero no llegamos a, a completar todo. Déjame eh, ver si... Que capaz si Dili se conecta para mostrar un poco de los diseños, pero... Pero es, para mí es más difícil un game jam online porque hay tantas distracciones, hay muchas más distracciones y para mí que requiere más, más, disciplina. Y bueno, eso, ojalá Dily se conecte para, para que comparta las, las pantallas, por lo menos. Sí, aquí aquí estoy. ¿Me escuchan? A ver, les voy a compartir para... ...para exponerles los, los diseños que se hizo. Algunitos. No sé si están viendo, ¿pueden ver? ¿Sí? Sí. Teníamos este diseño como inicio. Todavía no teníamos el título del juego, así que solo le pusimos como Lost and Found the Game. Eh, como un prototipo, digámosle así. Después, mientras avanzó más la idea, eh, implementamos otro diseño de... que sería este el menú del juego, ya con el título. Eh, aquí hubieran salido los, los botones que era de jugar, cómo se juega, las versiones, o sea como el el menú, por así decirlo, de esta parte. Eh, ¿Qué más? Teníamos también ya eh, el, un, un mapa que creo que no le tengo descargado, déjenme ver. ver. Tenemos personajes históricos de, de cada continente donde nos iban a dar como pistas para encontrar el mensaje en sí. Tenemos el mapa que está acá donde aquí se iban a integrar los, los personajes cada continente, en su respectivo continente. Y prácticamente eso fue todo. El, el logo ya teníamos lo de, de nuestro grupo también. Eso sería lo, la parte de, sí. de, de nuestra, diseño. Nuestra idea hacer. Era, era hacer un juego de, con la temática de la Primera Guerra Mundial, o con un tem, una temática histórica en la que se trate como de un intercambio epistolar entre figuras históricas, pero eh, bueno, llegamos hasta donde pudimos. Sí, bueno, Hola. Todos me escuchan. Ay, perdón. Ahora nadie no quiere. Hola, si ¿sí me escuchan. Yeah, sí, bueno, eh, yo quería decirles que me pareció muy divertida esta Genjan también, así como la del año pasado. Eh, sí, se falta un poquito la interacción más cercana, eh, es verdad que me imagino que igual a todos les complicó el tema online, eh, y con todo el resto de, de, de tareas que tenemos del día a día. Pero estuvo muy buena, eh, se les agradece una vez más por su colaboración, eh, haciendo que podamos participar nosotros de esta... De esta reunión y muchas gracias. Eso era todo. Era yo. Buenas tardes con todos. Listo, o sea, lo primero era que la verdad, o sea, la primera vez que participo en esto, o sea, no logramos no logramos terminar el juego. Eh, vine del, o sea, me enteré de esto por el por el concurso que hubo antes de, de las ideas de, de, de, de, del Open Lab, o sea, vine desde ese concurso. Entonces, o sea, prácticamente nos reunimos entre, entre o sea, empezamos tres compañeros de, de la universidad, la verdad, o sea, absolutamente todos, o sea, nuevos en esto de manejar lo que son los, los motores, eh, los motores para los videojuegos, esta cosa de los sprites, hacia o sea, los programas y todo eso, la verdad, o sea, nos reunimos para, como, o sea, para aprender mismo. Eh, bueno, ahí fuimos haciendo las horas que pudimos. Eh, yo pienso que tal vez si era de manera presencial, tal vez lo, lo sacábamos mejor. Pero bueno, en ese caso, la verdad, les agradezco que hagan, hagan este, tipo de, este tipo de concursos, porque la verdad, o sea, lo que termino es, terminé aprendiendo bastante. Supuestamente queríamos hacerla en Unity. Tuvimos problemas, al final, o sea, nos decidimos hacer por Godot. Entonces... Eh, bueno, se aprendió, o sea, por mi parte aprendí bastante. Ahorita mis compañeros me parece que ninguno o sea, lo, se logró conectar, pero muy agradable la experiencia que tuvimos y también ver cómo las personas, o sea, en este caso los, los demás participantes han, han, han logrado hacer sus juegos. La verdad, se ve, o sea, muy, muy divertido. Y en este caso, o sea, prometo ahí, eh, como es, voy a estudiar más en este caso lo que son las herramientas. Deseo tal vez el siguiente Game Jam también o sea, lograr inscribirme y, y poder lograr mucho más de lo que logramos hoy. O sea, logramos hacer un jueguito pero demasiado simple que, como les dijimos, estaba incompleto, entonces no, no, no lo subimos. Y pues eso era, esa es mi experiencia con este Game Jam, eh, game jam y muchas gracias, la verdad, por, por realizar este, este tipo de eventos. Ah, yo. Eh, bueno, ya esta es mi segunda game jam en que he participado. La primera fue presencial entonces, y todo eso. Pero bueno, eh, yo lo que quería compartir es que, tipo, vine con dos de mis amigos de la universidad. Y pues nada, no, o sea, fue una, una buena experiencia, digamos, de este game jam. Porque igual, tipo, ya, ya nos acostumbramos este semestre a trabajar como completamente remoto. Entonces, por ese lado, no nos costó mucho el adaptarnos a esta, esta modalidad de, de la game jam, pero. O sea, sí fue entretenido, o sea, digamos, de, en parte de que igual también nos pusimos súper de acuerdo con los programadores y todo eso, entonces sabíamos, o sea, ellos nos pedían y nosotros lo hacíamos simplemente. Entonces también como que igual les mandamos como que avances y todo para que ellos vayan checando que esté bien y todo, y para que puedan programar en el entorno, digamos, como del escenario. Y también así como que aprendimos varias cosas que, por ejemplo, no nos enseñan, o sea, como optimización de, de mallas y todo, o sea, para, para que corra bien el videojuego. Porque, bueno, tipo colisiones y todo eso, eh, se trata diferente de la malla original. Entonces, o sea, pienso que sí, ha sido una gran experiencia y hemos aprendido algunas cosas nuevas de todo que podemos usar igual a futuro, porque igual, tipo los tres nos interesaba más como animación para videojuegos, eh, que mucho tiempo hemos estado trabajando más bien como en productos audiovisuales, entonces sí es diferente el trabajo, el, el workflow y todo eso. Ah, yo, yo quisiera contar mi experiencia. <risa> bueno, al igual que ahorita contaron um, estos chicos, pues sí, también mi equipo. Nosotros pusimos como que hacer este juego y tampoco lo terminamos. Pero me gustó muchísimo el, pro, el proceso porque también es mi primer Game Jam. Y no sé, solo me encanta que esta idea, y cuando me puse a leer los diversifiers, que por ejemplo había unos muy locos, por ejemplo el de un juego que puedes jugar con tu nariz, o un juego de PowerPoint. Oh, sí, o sí, sea, yo me quedé fascinada porque me gusta que haya esto como que como que esta comunidad que esté siempre procurando así como que apoyando la creatividad y para ser de nuestra zona de confort. Entonces, y de paso también aprendí a hacer muchos programas. Por ejemplo, para mi equipo al menos para comunicarnos y todo eso usamos GitHub para compartir nuestros avances y yo nunca había usado y con esto ya me puse a aprender. Entonces, sirve mucho, aunque no haya terminado el juego como tal, aprendí muchas cosas y hasta en Unity y solo eso quería agradecer la oportunidad. Yo yo quisiera decir algo. ya yeah. Bueno, no, sobre todo eh, bueno que esta es mi segunda llama aquí como, como tal aquí en, en Ecuador. Y bueno, quería agradecer a ti, Iván, y a, a Cristian también que ha estado ahí, a todos los chicos que se encargan de hacer este... Este evento, porque gracias a ustedes, bueno, nosotros podemos tener esta sede eh, en Ecuador, aquí en Quito Y bueno, que es un evento a nivel mundial y gracias a su gestión, pues, hemos podido tener una sede acá, ¿no? Eh, en cuanto a la Game Jam eh, Bueno, hay, hay ciertos temitas que en, en el grupo de Discord de la Global Game Jam se están tocando Sobre por lo menos que el tema había sido revelado eh, para nosotros, como, como con dos días de anticipación y según bueno los otros las reglas del, de los otros Game Jam, porque esta fue la primera vez que se hizo online, pues había gente que bueno, había como opiniones diferentes sobre que bueno, que si sí está bien o que no está bien, o mejor lo dejamos en secreto. Entonces, particularmente a mí sí me gustaría que se siguiera manteniendo esa tradición de, de esperar al momento que se revela el, el tema para poder hacer el juego y que todos tengamos el mismo tiempo, no importa la, la, la zona horaria. Y bueno, nada, no, quería agradecer a, a todos por, por participar, están muy chéveres los juegos y yo quería dejarles a ustedes aquí en el, en el general, el, el de ayer el Discord de la, de la Global Game Jam dejaron una encuesta para, de satisfacción de que ustedes pensaban de este evento de forma online porque es la primera vez que se hace online y bueno, si es su primera Game Jam, también puedan dejar como sus comentarios, porque ellos van a estar evaluando qué van a hacer o cómo, cómo se con... ¿Qué tan conforme está la gente con este modo online? Entonces, bueno, sería chévere que como todos participamos, entonces pues dejaran su pequeña review y contestaran la encuesta. Esto, nada más chicos, así que bueno, muchas gracias. Gracias, chicos, a todos. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias. Chicos. Gracias. Bien. Ay, bien. Bien. Gracias. Gracias. <alabrisa>